Buenos días y para todos nuestros seguidores, nos encontramos en Neo 18, lo que será el edificio más resistente y más alto de San Carlos. Estamos cerrando las actividades de la semana 12, hoy cerramos y estamos, hemos desencofrado las columnas y, pronto vamos, y, y la placa del ascensor. Les vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado durante esta semana. Esta semana hemos culminado con el vaciado del techo del primer piso, lo que va a ser la zona comercial. Precisamente es este techo sobre el que nuestros trabajadores ahora se están desenvolviendo. Les mencionamos que ayer se han terminado de vaciar todos los verticales, las columnas de este importante proyecto en el piso número 2. Se han utilizado aproximadamente 8 cubos de concreto premezclado para esta actividad, el mismo que está garantizado porque trabajamos con la empresa Gobi que tiene años de experiencia y garantía en sus materiales. Estamos viendo en estos momentos el trabajo de nuestro personal, todos debidamente asegurados con arneses, cascos y con las medidas necesarias, porque ya estamos trabajando a una altura considerable de aproximadamente 7 metros desde las pistas y veredas. Y este es nuestro segundo nivel, estamos viendo el armado del segundo piso de Neo 18. Con la actividad que realizamos ayer del vaciado de las columnas, se ha culminado por completo el, lo que es... El trabajo en los verticales de este piso y lo que ahora corresponde es armar las vigas, que es lo que estamos viendo que están realizando nuestros colaboradores y los pechos para el siguiente nivel. Ayer se ha vaciado todas las columnas, todas las columnas de este piso más la placa del ascensor. Les recordamos también a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales... ...que NEO 18 está aún en preventa. Tiene descuentos exclusivos para los pagos al contado. Y asimismo estamos trabajando a diario para poder culminar con este importante proyecto. NEO 18 va a contar con 13 pisos más un sótano, un semisótano y las amenidades en el piso 14... Para todas las personas que ya se han animado a comprar sus departamentos van a gozar de gimnasio totalmente equipado, sala de reuniones, sala de juegos, zona de parrilla, zona de jugate, una sala de descanso, un lobby elegante de doble altura al ingreso. Y para aquellos que aún no se animan, recuerden, estamos en preventa y tenemos precios exclusivos para las personas que se animen a comprar su departamento al contado muy pronto. Les recordamos también que los precios de preventa suben, los precios de los departamentos se incrementan conforme el avance de una obra, es decir... Eh, pronto este, estos departamentos se van a valorizar aún más de lo que ya están y no, no estamos hablando de precios carísimos, estamos hablando de precios acorde al mercado y recuerden que Ancosur trabaja con productos de calidad para poder garantizar resistencia y en, en todos los departamentos que nosotros estamos haciendo. En estos momentos estamos viendo cómo está trabajando todo nuestro personal después del vaciado de columnas y recordemos que esta, esta semana también se hizo el vaciado del techo del primer piso de la zona comercial y ahora ya se están haciendo los acabados para los departamentos. Del segundo al treceavo piso son departamentos los que se están construyendo. Estamos proyectados más o menos en levantar un piso por semana, por ello que nuestros trabajadores continúan a paso firme, trabajando en esos momentos en las vigas para poder cerrar este nivel y poder continuar muy pronto con el levantamiento del tercer piso. Ya nos encontramos en el segundo piso de Neo 18, un edificio de 13 pisos. Más amenidades, más sótano, más semisótano. Recuerden también que la fecha de entrega aproximada va a ser en diciembre del 2023. Hemos llegado ya a un 18% de avance en el casco de esta obra, un avance importantísimo, debido a que como les mencionamos en transmisiones anteriores, el proceso más largo que tuvimos ha sido el del de sótano y el semisótano, más aún las placas que se han colocado al principio para poder garantizar la resistencia ante un movimiento sísmico de esta edificación este edificio tiene, ha cumplido con todas las pruebas correspondientes para su realización y para que pueda ser considerado un edificio sismo resistente así que lo que ustedes están viendo va a ser un edificio súper seguro el edificio más seguro de San Carlos se lo podemos garantizar porque nosotros estamos cumpliendo con todas las pruebas que corresponden para que este edificio ha catalogado de esa forma. Gracias a los que nos están acompañando, les estamos mostrando a los que recién se conectan el avance de obra de Neo 18 para cerrar la semana 12 de trabajos. Esta semana se han vaciado el techo del primer piso del área comercial y ayer, ayer en la noche hemos terminado de vaciar las columnas para este segundo nivel, el segundo piso de Neo 18 aquí. Ya se van a construir los departamentos que ustedes tanto han ansiado, los departamentos que a ustedes les gustan, los departamentos que nosotros estamos proyectando para que puedan recibir un producto de calidad. Como vemos, todo nuestro personal está completamente equipado con arneses, con cascos, con sogas que permitan mantener la seguridad de los trabajadores. Para recordarles a quienes recién se están conectando, ayer hemos terminado con el vaciado de nuestras columnas. Con eso se han cerrado todas las construcciones verticales de este piso, lo cual estamos orgullosos de decirles que ya estamos armando las vigas y próximamente, y muy pronto, iniciaremos con el armado del techo del segundo nivel para empezar a levantar el tercero. Como les mencionaba, tenemos proyectado levantar un piso por semana y ahora ya podemos ver eh, un poquito mejor, se va armando Neo. Por este lado estamos viendo la salida hacia Calmel del Solar, que va a ser el ingreso principal. Y por el otro lado la salida a Calle de las Galaxias, como les mencionamos. Este edificio va a tener una doble calle, doble frontis, así que no va a haber ningún departamento que no tenga luz, no va a haber ningún departamento que no tenga ventilación e iluminación natural durante todo el día. Gracias a las personas que han depositado su confianza, a los que nos han ayudado a, conseguir, a seguir creciendo. Recuerden que ya estamos más una familia de más de 25 mil personas en nuestra comunidad de Facebook y les agradecemos a cada uno de ustedes por su apoyo. Esta semana se vació el techo del primer piso del área comercial con un cemento de resistencia 280, más alto, un cemento, un concreto especial, más alto que el que la norma exige, porque la norma exige para este tipo de edificaciones un concreto de 250, de resistencia, 250 por centímetro cuadrado. Nosotros estamos utilizando y apostando por 280 para garantizar calidad, para garantizar seguridad para todas las personas que vayan a habitar este edificio. Como verán, los trabajos no se detienen, nosotros hemos terminado de vaciar ayer y hoy temprano se hizo el curado y el desencofrado de todas las columnas para continuar de inmediato con el armado de las vigas y nuevamente eh, seguir avanzando. ¿no? Les recordamos, estamos proyectados a construir y a levantar un piso por semana y pronto ya no van a ver nuestras transmisiones desde este lado, los van a ver mucho más alto porque ya... Estamos llegando a la altura de los vecinos, el, el piso, la casa más alta de, tenía cuatro pisos. Nosotros estamos en el segundo piso y ya los alcanzamos. Entonces, en la magnitud de este proyecto y la elegancia que va a tener, el porte que va a tener esta estructura de doble altura en el lobby. Les recordamos para aquellos que están interesados en adquirir estos departamentos que aquí van a tener una sala de reuniones, una sala de juegos, un gimnasio totalmente equipado, un área de parrillas, una zona de fogata, una zona de descanso, absolutamente todo. Todo lo que usted puede imaginar lo va a tener este edificio, un edificio moderno, exclusivo, diferente. Como dice eh, el eslogan de Neo, renueva tu estilo de vida, atrévete a apostar por Neo18. Nos encontramos a tan solo dos cuadras de la Universidad Peruana Los Andes a 5 minutos de la Universidad Continental, a cinco minutos del Parque Grau, a siete minutos eh, de hospitales y clínicas. Estamos rodeados de instituciones educativas, tanto privadas como estatales, en todos los niveles, inicial, primario, secundario y universitario, hasta posgrados. Para los inversionistas, tenemos precios especiales, porque los inversionistas ya no saben qué hacer con su dinero, el AFP, todo el dinero que está prácticamente saltando. Puede llegar a buenas manos porque recuerden que una inversión inmobiliaria es una inversión segura. Los departamentos, las casas, contrario a otro tipo de inversiones como pueden ser vehículos, no se devalúan con el tiempo y con el uso. Al contrario, incrementan su valor por la plusvalía que este mismo terreno puede ofrecerles. Así que anímense, nos quedan tan solo 35% de unidades disponibles en año 18. Ayer mismo se cerró una última, una última venta en el departamento de piso 3. Entonces nos están quedando muy pocas unidades, quedan pocas unidades de departamentos de tres dormitorios. Tenemos departamentos de dos y tres dormitorios en este edificio. Y recuerden que si compran en preventa se pueden realizar ciertas modificaciones, ciertos arreglos. Pueden escoger los colores de sus paredes y de sus acabados antes de su entrega. Entrega aproximada de este proyecto, diciembre del 2023. Gracias por acompañarnos, somos Ancosur, vive diferente, sigan apostando por nosotros y no se olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros mostraremos cada vez más sobre el avance de este importante proyecto. Gracias.